Quizás habéis oído hablar del término comorbilidad, que es cuando una persona padece dos o más enfermedades o trastornos al mismo tiempo, o uno seguido del otro, y ambos problemas interactúan para empeorar la situación del paciente. Según NIDA, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos, la drogadicción es considerada una enfermedad mental, ya que cambia las necesidades provocando comportamientos compulsivos que debilitan la capacidad de controlar impulsos a pesar de las consecuencias negativas que estos puedan acarrear al igual que sucede con algunos trastornos mentales según los estudios de este organismo cerca de la mitad de quienes sufren una enfermedad mental también padecerán algún tipo de trastorno por consumo de drogas y hay un elevado porcentaje de jóvenes consumidores de drogas que también tienen una enfermedad mental como depresión o ansiedad Es posiblemente esta comorbilidad la que ocasionó el desenlace del caso que os presento hoy Sucedió en España en 2019 en la capital, Madrid en el conocido barrio La Guindalera asiento de la Plaza de Toros de las Ventas la más grande de España y la tercera con más aforo del mundo con capacidad para más de 23.000 espectadores En este pintoresco barrio se había sentado hacía más de 20 años la familia Gómez Sánchez. El padre era ebanista, pero en 2008 un cáncer acabó con su vida. La madre María Soledad Sánchez se quedó sola con sus dos hijos, Miguel, de 11 años, y Alberto, de 9, para quien al parecer la muerte de su padre fue un golpe devastador. Para María Soledad, Tampoco fue fácil quedarse sola con dos niños aún pequeños... ...y en poco tiempo comenzó a tener problemas de depresión y a beber... ...pero hacía lo posible para mantener a la familia unida... ...y ambos niños estudiaban y salían adelante. Quienes los conocieron afirmaron que Alberto era un chico muy cariñoso y simpático... ...pero algo introvertido y tímido. Sin embargo, a los 13 años comenzó a dar problemas al iniciarse en el consumo del alcohol y la marihuana. Pese a esto, era un buen estudiante. Su comportamiento en general no había cambiado. Seguía siendo un chico tranquilo, pero se le notaba apagado. Comenzó a cursar contabilidad y finanzas y obtuvo una beca Erasmus, un programa que promueve el intercambio de estudiantes entre universidades del continente europeo. Así, Alberto se iría a Grecia, donde al parecer... Inició un consumo de drogas más preocupante. Al poco tiempo comenzaron los verdaderos problemas. Miguel, el hermano mayor, ya no vivía en casa, se había independizado y tenía una pareja. Sin embargo, tuvo que movilizarse a Grecia porque Alberto estaba desaparecido. En Atenas, Miguel hizo un periplo sobre las últimas informaciones que había tenido de Alberto y visitó varios lugares buscando a su hermano hasta que un amigo de este le dijo que estaba en la sede de la Embajada de España. Afirmó que había sido asaltado, que le habían robado las maletas y todas sus pertenencias. Cuando Miguel llegó a la sede diplomática, efectivamente Alberto se encontraba ahí, pero los representantes de la delegación española afirmaban que lo del atraco no era cierto. Según contaría su hermano, Alberto comenzó a tener alucinaciones y a vivir en un mundo imaginario También un amigo de Alberto Afirmaría que la vida de este cambió cuando fue a Grecia Alberto le contó que había probado un estupefaciente Que llamaban droga caníbal Y había hecho amistad con unos jóvenes álbano-kosovares Que lo habían llevado a vivir situaciones complicadas A su regreso de Grecia Alberto se quedó a vivir con su madre Miguel, por su parte, retornó su rutina no mantenía mucho contacto con la casa materna, pero sabía que la relación entre María Soledad y su hijo no era la mejor. Alberto asistiría a una escuela de hostelería y durante un tiempo trabajó como camarero. Pero eso tampoco duró mucho. Tenía alucinaciones. Decía que escuchaba voces en su cabeza. Al combinar una madre depresiva, alcohólica, que había comenzado a padecer de mal de Parkinson... Con un hijo consumidor de drogas, alcohol y con aparentes problemas mentales, no es difícil imaginar que las complicaciones surgirían pronto. Algunos vídeos que colgó Alberto en sus redes sociales daban cuenta de las cosas que pasaban por su cabeza. Te leo sin canguelo. Tenerte es lo que más anhelo. Para no perder tu pelo. Solo quiero ver tranquilo a mi corcel, sin perder un puto papel hasta la polla de la cárcel. Las riñas en casa eran frecuentes. Según contarían los vecinos de María Soledad, oír gritos y golpes era el pan nuestro de cada día. Algunos decían que madre e hijo se golpeaban mutuamente. De hecho, se había vuelto común ver a la madre, una mujer extremadamente frágil y delgada, que apenas pesaba unos 40 kilos con moretones. Sus conocidos afirmaron que bien cuando iba al mercado a pasear al perro o cuando asistía a un bar cercano a tomar unas copas, los moretones eran evidentes en sus brazos y hasta en la cara. Pero María Soledad siempre decía que era culpa del perro que tenía su hijo, que la hacía tropezar y caer. Muy pocos sabían lo que realmente sucedía en esa casa que estaba acabando con esa mujer que a sus 66 años se veía envejecida. Aparentaba mucha más edad de la que realmente tenía Cada tanto, Miguel se veía forzado a ir a casa de su madre A poner las cosas en orden De hecho, antes de los trágicos sucesos Alberto había sido denunciado 12 veces por maltrato a su madre Y tenía una orden de alejamiento Durante algún tiempo vivía en casa de familiares, amigos o en la calle Pero al final... Él terminaba incumpliendo la orden de alejamiento, regresaba a casa y su madre, aunque en una oportunidad incluso cambió la cerradura de la vivienda, siempre terminaba recibiéndolo. Como ella le decía a su hijo mayor y a quienes sabían de los problemas puertas adentro de la casa, al fin y al cabo es mi hijo, ¿qué voy a hacer? En los últimos años, Alberto fue internado tres veces en el Hospital de la Princesa en Madrid para recibir atención psiquiátrica y le fueron recetados medicamentos. Al salir del hospital y mientras Alberto tomaba las medicinas, había periodos de paz, pero no siempre continuaba tomándolas, y es ahí cuando se reiniciaban los problemas. Se diría que en una de esas entradas al hospital se le diagnosticó un trastorno por delirio persecutorio, pero nunca se le declaró como incapacitado. Alberto afirmaba que oía voces que le hablaban, a veces de personas conocidas, familiares o incluso de gente famosa. Los vecinos y trabajadores de la zona relatarían que lo veían medio borracho o consumiendo drogas, reunido con gente de mala vida, sin techo e indigentes, y algunas personas de estos mismos grupos afirmaban que era como bipolar, que a ratos estaba bien y de repente saltaba y se transformaba. Fue en este entorno que Alberto un día afirmó que mataría a su madre, pero claro, nadie le hizo caso. Cada tanto, María Soledad llamaba a su hijo mayor para quejarse del comportamiento de Alberto. La última conversación de este tipo fue en enero de 2019, cuando Miguel relataría que su madre lo llamó a quejarse una vez más porque Alberto seguía con sus tonterías e insistía en las peleas. Miguel nunca había presenciado violencia entre su hermano y su madre, pero le reprochaba a esta que siempre lo dejara regresar a casa. Le decía que era cómplice. En esa misma fecha, en enero de 2019, los vecinos de la familia contaron que se había registrado una pelea importante. A las 6 de la mañana, una riña de gritos, golpes y chillidos estremeció a todo el edificio. Poco después se calmó, como de costumbre. Pero algo había cambiado. Muchos vecinos dijeron que después de ese día no habían vuelto a ver a María Soledad paseando al perro, comprando comida o en el bar. El 21 de febrero de 2019, una vecina y amiga de la madre acude a la Policía Nacional de España para denunciar que llevaba un mes sin verla y no había logrado contactar por teléfono. Ante la policía, la mujer afirmó que estaba preocupada y que algo le podía haber sucedido a María Soledad, ya que su hijo tenía problemas y era un poco raro. Ese mismo día, fue enviada una patrulla al número 50 de la calle Francisco Navacerrada del barrio de La Guindalera, muy cerca de la Plaza de Toros de las Ventas. Según narrarían los efectivos policiales posteriormente durante el juicio, a las tres y media de la tarde... Tocaron la puerta del piso primero C. No era la primera vez que acudían a esa dirección por las denuncias de alboroto. Al poco rato, Alberto, de 26 años, se asomó a la puerta con la cadena de seguridad puesta. Los funcionarios le insistieron para que Cabriera. El joven lo hizo, tras lo cual se retiró corriendo al fondo del pasillo interior de la casa. Le pidieron que regresara y obedeció. Los funcionarios le preguntaron por su madre y Alberto respondió que estaba adentro y estaba muerta. Los funcionarios entraron a la vivienda y comenzaron a buscar el cadáver, pero nada los había preparado para lo que encontrarían. Todo estaba desordenado y sucio, había sangre por todas partes. En la segunda habitación, sobre la cama, hallaron las manos y la cabeza de María Soledad, y otras partes estaban en la cocina, en un caldero. De inmediato, los dos funcionarios sabían que lo que estaban presenciando los superaba por mucho y pidieron refuerzos. Unos nueve vehículos policiales, asistenciales y de investigación pronto llegaron al lugar. Alberto permanecía tranquilo y callado hasta que le preguntaron si alguien más había estado en el apartamento y fue entonces cuando el joven contó que había estado discutiendo con su madre. Después, mientras ella preparaba el desayuno, la había atacado por la espalda, colocó sus manos en el cuello de María Soledad y lo apretó hasta matarla. La policía estaba impactada por la total tranquilidad con la que relataba lo que había hecho. Hablaba como si su mente estuviera en otra parte, mientras contaba que después de asesinarla, la había cortado en pedazos con un serrucho y su perro Coque y él se la habían estado comiendo pedazo a pedazo, algunos cocinados y otros crudos. Los funcionarios que inspeccionaron la casa afirmaron que jamás en su vida habían visto algo similar. Los restos de María Soledad estaban esparcidos por todo el apartamento, pedazos pequeños del cuerpo estaban guardados en contenedores plásticos depositados en armarios, cuartos, la ducha y la nevera, experimentados policías presentes tuvieron que salir del lugar a vomitar durante el arduo examen de la escena del crimen peritos recuperarían alrededor de mil trozos del cuerpo de María Soledad las vísceras no estaban por ninguna parte así que decidieron investigar en el cuarto de la basura del edificio donde esos órganos fueron encontrados en una bolsa negra para desperdicios todo esto complicaría el trabajo de los forenses para confirmar la causa de la muerte y establecer la fecha y hora del asesinato. En el lugar también fueron encontrados una sierra de carpintero y varios cuchillos de gran tamaño muy afilados que podrían haber sido utilizados para cortar el cuerpo de María Soledad Gómez. Algunas versiones sostienen que Alberto afirmó que el asesinato se produjo 15 días antes. Aunque ante los medios de comunicación que acudieron al lugar para cubrir el dantesco suceso, una vecina dijo haber visto y hablado con María Soledad el día antes de que fueran encontrados sus restos. Obviamente, Alberto fue detenido de inmediato y trasladado a la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, donde se negó a declarar, por lo cual fue llevado a la comisaría de la Policía de Tetuán donde absolutamente tranquilo contó lo sucedido y afirmó que estaba preocupado por su perro. A decir de los policías que lo interrogaban, su actitud era de estar en una conversación casual y al preguntarle sobre los motivos, dijo que su madre le hacía la vida imposible. Dos días después, Alberto fue presentado ante los tribunales, donde la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid Acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza de Alberto, imputándole el delito de homicidio con el agravante de parentesco. Después, este juzgado se inhibió a favor del juzgado de instrucción número 53, que era el que estuvo de guardia cuando fueron hallados los restos de María Soledad. El caníbal de Guindalera, o el caníbal de Ventas, como sería bautizado por la prensa, fue recluido en la prisión de Soto del Real, Bajo protocolo de suicidio Alberto permanecía tranquilo En el área de enfermería Vigilado permanentemente por dos reos sombra Como se denomina a presos de buena conducta Que son asignados a vigilar A aquellos que se presume Puedan tener tendencias suicidas De forma que puedan dar aviso de alerta Si observan alguna anomalía En el comportamiento del vigilado El joven nunca mostró tristeza o arrepentimiento en el sitio donde se encontraba, no había televisión, ni radio, nada que leer y no tenía teléfono móvil. Pero Alberto no solicitó ningún material de la biblioteca ni se apuntó para realizar ningún curso. No mostraba ninguna emoción, estaba medicado y relajado. Cada día era sacado durante media hora al patio, donde lo único que hacía era pasear. Tiempo más tarde, en el año 2021... El diario El Español dio a conocer en exclusiva fragmentos de dos cartas que Alberto había enviado a un amigo. En las misivas, el asesino decía, Siempre que me levanto y me acuesto, pienso que está siendo una pesadilla. Lo he hecho, hecho está, y estaré triste toda la vida. No era yo el que actuaba cuando pasó todo esto. Soy un enfermo mental y espero que me sirva para el juicio. En las cartas, Alberto afirmaba que hacía mucho tiempo que estaba mal y se había refugiado en las drogas y que llevaba mucho tiempo oyendo voces y sufriendo de alucinaciones y todo esto lo llevó a lo peor que le había sucedido en su vida. Refiriéndose a sus amigos, Alberto pide perdón en las cartas diciendo «A todos vosotros y a vuestras madres, os echo un montón de menos a todos, igual que a mi madre. Yo aquí no estoy a gusto». Espero que me lleven a un centro psiquiátrico después del juicio. El esperado juicio se iniciaría finalmente en abril de 2021 en la Audiencia Provincial de Madrid, donde un jurado popular de nueve miembros decidiría el futuro de Alberto. La Fiscalía explicaría que en una fecha no determinada, pero que en todo caso está comprendida entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2019, el acusado, tras sostener un enfrentamiento verbal con María Soledad, se dirigió a su madre sujetándola fuertemente por el cuello y con el propósito de acabar con su vida, le presionó fuertemente con sus manos hasta lograr estrangularla. En el resumen, la fiscalía describe que después de asesinarla, Alberto trasladó el cadáver de su madre hasta la cama de ella y procedió a su descuartizamiento, ...usando una sierra de carpintero y dos cuchillos de cocina... ...con la finalidad de ir haciendo desaparecer el cuerpo. Finalmente, el acusador relató que Alberto... ...se fue alimentando en ocasiones durante unos 15 días... ...de los restos cadavéricos... ...guardando otros restos en recipientes plásticos... ...distribuidos por la vivienda... ...y tirando algunos a la basura dentro de bolsas de plástico. La Fiscalía solicitaba una sentencia... ...de 15 años por homicidio... ...y 5 meses más... ...por el cargo de profanación de cadáver... ...y en ambos casos... ...pidió aplicar el agravante de parentesco... ...adicionalmente... ...requirió una indemnización... ...de 90.000 euros... ...para el hermano mayor, Miguel... ...por su parte, la defensa de Alberto... ...sostenía que su representado... ...se encontraba psicológicamente perturbado... ...y no estaba en uso de sus facultades... ...en el momento de los hechos... Y solicitaba una pena de tres años y seis meses por defecto mental Durante su intervención ante la corte Alberto afirmó que aquel día Sufrió un episodio psicótico En el cual escuchaba voces de familiares, amigos Y personas famosas que le ordenaban asesinar a su madre Y sostenía que no recordaba haberla matado Ni cercenar el cuerpo en pedazos O haber comido sus restos Finalmente Alberto dijo que estaba muy arrepentido, que sufría de ansiedad todos los días desde que se despertaba, que pensaba mucho en su madre y se sentía absolutamente desconsolado. Sin embargo, los posteriores testimonios de los policías que acudieron a la escena del crimen y detuvieron a Alberto, mantenían que él mismo les había contado los hechos tras ser apresado. Tocaría el turno de declarar a Miguel, el hermano del acusado y la defensa confiaba en que su declaración apoyara la teoría de enfermedad mental. Durante su participación, Miguel afirmó que la mala relación entre su hermano y su madre se acrecentó después del fallecimiento de su padre, cuando su madre se deprimió y comenzó a consumir alcohol, y Alberto le reprochaba que se gastara la pensión de viudedad en alcohol, pero no le daba dinero a él, y las discusiones eran habituales. Miguel afirmó que su hermano era muy buen estudiante, pero comenzó a fumar marihuana y a beber alcohol a los 13 años, y a los 16 empezó a escuchar voces en su cabeza. Dijo que al irse con la beca de Erasmus, el consumo de sustancias se incrementó y las alucinaciones se agravaron, y contó que estando en la embajada de España en Grecia, decía que los iban a secuestrar y a matar. Miguel confirmó que Alberto, había ingresado varias veces en unidades de psiquiatría, que le diagnosticaron psicosis y le recetaron una pastilla diaria, pero no se la quería tomar. Los policías, por su parte, contarían en los tribunales la dantesca escena que habían encontrado al acudir a la casa de María Soledad. Según uno de los oficiales, Alberto tenía sangre seca en la comisura de los labios y restos de carne en las uñas y les había confesado que mató a su madre porque ésta le hacía la vida imposible. Contaron detalles escalofriantes, como haber encontrado el corazón de María Soledad en un contenedor plástico sobre una repisa junto a un tenedor, y cómo el joven había contado que descuartizó a su madre hacía semanas, y que unas veces se comía las partes del cuerpo crudas y otras cocinadas o se las daba al perro los funcionarios policiales agregaron que no tenía síntomas de haber estado drogado. Y los forenses confirmaron haber encontrado ADN de la madre en la boca de Alberto. Vecinos de la familia también contaron los constantes escándalos que escuchaban. Una de las declarantes afirmó que en una ocasión, temiendo por la madre, llamó al 016, teléfono de denuncias de agresiones contra la mujer. Allí le respondieron que no podían hacer nada porque se trataba de un teléfono para mujeres maltratadas y no para hijos que ejercen malos tratos. La misma vecina contó que desde la cárcel, Alberto le envió una carta en la que decía que se iba a arrepentir toda la vida por lo que hizo y le preguntaba por su perro coque. Finalmente, apoyó lo dicho por Miguel, al confirmar que a su regreso de Grecia, Alberto no era el mismo y aprovechó para denunciar al sistema sanitario porque no hay ayuda para enfermos psiquiátricos. Otros testimonios que resultaron determinantes e impactantes fueron los de los forenses y psiquiatras que atendieron a Alberto inmediatamente tras su detención y mientras estuvo en prisión. Todos afirmaron que Alberto no mostraba una sintomatología psicótica y nunca les habló de que escuchara voces. Y dijo que jamás habría sufrido de alucinaciones, ni siquiera cuando consumía drogas. Según los especialistas, Alberto llevaba tiempo pensando en matar a su madre. Había dicho que el motivo era que tenía fuertes dolores de espalda y no le reconocían la minusvalía y ese día pensó que era un buen momento para hacerlo. Después se le ocurrió que tirar el cadáver era un desperdicio y le parecía más razonable el canibalismo de las tribus africanas, que se comen a sus familiares fallecidos para honrarlos. Según atestiguaron los peritos psiquiátricos, Alberto pensaba seguir comiendo el cadáver de su madre hasta que finalizara la orden de alejamiento emitida hacía unos meses y así poder quedarse con la casa. También les dijo que el día de los hechos, él y su madre estaban borrachos y ella lo atacó con un cuchillo pero no le hizo nada. Y entonces él la estranguló. Agregó que tiró las vísceras a la basura para que el olor no alertara a los vecinos. Los psiquiatras estaban impresionados por la ausencia de afectividad con la que contaba los hechos y sostuvieron que no sufría ninguna patología psiquiátrica. Incluso afirmaron que su consumo de alcohol y drogas no era adictivo. Aún aceptando que en el pasado... En uno de sus ingresos al hospital de la princesa, si había tenido un episodio psicótico, los especialistas coincidieron en afirmar que Alberto tiene un trastorno de personalidad antisocial y de paranoia, además de un perfil psicopático y narcisista. Pero nada de esto modifica las funciones intelectuales, y dijeron que era completamente consciente de lo que hacía el día del crimen, porque según ellos, distingue lo que está bien y está mal solo que no le importa. Pasaron dos semanas de audiencias en las cuales Alberto se mantuvo completamente calmado, casi siempre mirando hacia abajo, sin mostrar ninguna reacción y vistiendo el mismo abrigo con capucha. Pero durante la última sesión solicitó la palabra para pedir perdón a toda su familia, a su hermano, a todas las mujeres y a todas las madres diciendo que estaba totalmente arrepentido aunque minutos después, agregó que con su madre tenía una relación más o menos buena, pero que ella no paraba de llamarlo enfermo, y eso le produjo mucha ansiedad. Tras dos días de deliberaciones, el jurado consideró que Alberto había estado en pleno uso de sus facultades, tanto el día que asesinó a su madre, como en los siguientes y hasta ser descubierto. Se emitió la sentencia. Culpable de homicidio y profanación de cadáver, con los agravantes de parentesco. La solicitud de la Fiscalía fue acogida. El 15 de junio de 2021, Alberto Sánchez Gómez es condenado a 15 años y 5 meses de prisión y al pago de 60.000 euros, unos 73.000 dólares, a su hermano como compensación. La defensa afirmó que apelaría la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras investigo sobre este caso... No puedo evitar preguntarme por qué se había llegado a esto si parecía haber tantos avisos. Es posible que la muerte prematura de su padre haya afectado a Alberto, que su peligrosidad haya sido subestimada por los servicios psiquiátricos que lo atendieron y nunca lo inhabilitaron para ser recluido. ¿Habrá sido producto del consumo de la llamada droga caníbal, también conocida como MDPV? Sobre esta última pregunta... La psicóloga clínica Laura García Agustín afirma que ninguna de estas drogas por sí mismas producen episodios de agresividad o de violencia y es el consumidor quien ayuda en cierto modo a potenciar los efectos. Por su parte, Ana Muñoz Arranz, coordinadora de Energy Control Madrid, un proyecto de reducción de riesgos, sostiene que señalar a la droga como la única causante de un problema es muy peligroso porque quita la responsabilidad de las personas. Lo cierto es que estadísticamente la probabilidad de cometer un delito es entre 2,8 y 3,8 veces mayor entre quienes han usado drogas que entre quienes no lo han hecho.